silvestres comestibles como posible alternativa productiva en comunidades indígenas y campesinas. El presente proyecto surge de la necesidad de darle aprovechamiento a un recurso natural que no se ha estudiado en el departamento del Guainía. Los hongos comestibles han sido utilizados por muchos años por diferentes comunidades, pero para el departamento del Guainía, por desconocimiento, no se han aprovechado de ninguna forma. El proyecto pretende caracterizar los hongos silvestres comestibles encontrados en el departamento con potencial económico para producción y acceso al mercado nacional y proyección internacional, suministrando posibilidades de vincular las comunidades indígenas que representan el 80% de la población en la región, en cadenas productivas de este reino fungi con alto valor nutricional.